El marketing educativo eh, lo entendemos como todas aquellas metodologías, todas aquellas líneas estratégicas y herramientas que te permiten, de alguna manera, no solo comunicarte con el entorno educativo en el que te desenvuelves, sino también agilizar contenidos educativos para los diferentes perfiles o públicos objetivos a los que te diriges. Bueno, el gran reto consiste sobre todo como entidad de educación en eh, llegar de forma eficaz a los diferentes targets a los, que, a los que te enfrentas. Al final, como entidad del ámbito de educación, tienes por un lado tus clientes y tus consumidores. Tus clientes muchas veces son los padres y tus consumidores son los alumnos. ¿Cómo hacer para que tanto cliente como consumidor se identifique con tu marca? Ahí está el reto del marketing educativo. En el 2017, Grupo Piquer fue eh, galardonado con el Premio Nacional de Marketing Educativo en su segunda edición y fue, sobre todo, pues, una gran respuesta a mucho trabajo, ¿no? sobre todo a trabajo realizado en miras de eh, alcanzar, contar y, sobre todo, de alguna manera, fidelizar a nuestros usuarios con, ya no con lo que hacemos, sino por cómo hacemos las cosas. Nosotros desde, desde el ámbito de la comunicación hemos experimentado un cambio en la respuesta de los usuarios y yo creo que responde fundamentalmente a ese cambio generacional. Hace cosa de seis años los padres a los que nos dirigíamos quizás no estaban tan familiarizados con el entorno de las nuevas tecnologías, los nuevos dispositivos, y eran a lo mejor más reacios a hacer uso de perfiles sociales con los que nosotros ahora mismo podemos ya no solo contarles más, sino contarles mejor. ¿no? Es hacerles llegar nuestro mensaje y de alguna manera que no solo conozcan lo que, lo que hacemos, sino la manera en la que nos diferenciamos de otras entidades a la hora de trabajar la educación de sus hijos. ha cambiado en el sentido de que son cada vez más eh, reactivos, ¿no? De alguna manera, cada vez más, no solo se interesan por la información que tú comunicas, sino que interactúan contigo, comentan, te mandan mensajes, y de alguna manera te permiten ya no solo saber lo que necesitan, sino de alguna manera el saber cómo lo necesitan, ¿no? Y ese es, el, ese es la, el gran beneficio que nosotros hemos encontrado en ese cambio del paradigma educativo, del paradigma tecnológico, y sobre todo de la relación padres, empresa, a la hora, sobre todo, de trabajar esos, esos mensajes educativos. En la educación no todo vale. En la educación no todo vale. Eh, nosotros entendemos que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y que son necesarias en el ámbito educativo, pero siempre desde un control. No porque tú tengas una pantalla digital o utilices tabletas eh, o dispositivos móviles en tu día a día en el, en el centro escolar, Eres más tecnológico que otra, o otro centro educativo que educa en valores de responsabilidad, de uso, de control. Desde Piquer nosotros abogamos más por esta segunda fórmula. Los valores como base y poco a poco con la introducción sensible, parametrizada y sobre todo con un qué definido de las nuevas tecnologías. El, como digo, no todo vale si se trata de nuevas tecnologías. Al final estamos hablando de futuro, pero un futuro llevado a un presente de forma responsable. <música> Desde, desde Grupo Piquer y sobre todo uniendo la parcela de enseñanza y nuestra fundación, nosotros detectamos que hay necesidades y carencias educativas en el entorno rural. Uno de los objetivos de Fundación Piquer es la vertebración del territorio y sobre todo teniendo como eh, piedra preliminar el lanzamiento de nuestros proyectos de innovación educativa, lo que estamos intentando es acercar a la comunidad rural iniciativas, proyectos que de alguna manera lleven la, hagan que la educación llegue también a sus hijos.